con Anthony Borges. Él escribió en 1961 y la publicó en 1962. Y bueno, ¿qué es lo que aconteció en el mundo en esa época? No so many. comienza a publicarse apenas 6 años antes, a la edad 39, mientras servía al Servicio colonial Británico como Oficial de Educación, en lo que hoy conocemos como Malasia. En 59 él y su esposa, quien estaba con él en Asia, vuelven a Inglaterra, a vivir cerca de Londres, y es entonces cuando decide convertirse en escritor a tiempo completo. Publica tres novelas en 1960, otras dos en 1961, y dos más en 1962, la primera de los cuales es el libro que nos ocupa. Es también en esa época que la pareja hace un viaje a San Petersburgo. Allí practica el ruso que le serviría de base para construir el lenguaje llamado Nadsat, que es una combinación de palabras eslavas, jerga del este de Londres, mucho ruso y términos inventados por Borges. Se compone de más de 200 palabras y son utilizadas por Alex, el antiguo de la naranja, y sus drugos, intercaladas en el discurso habitual de los jóvenes. En las primeras ediciones no se proporcionaba un glosario de términos, pues Borges se negaba a hacerlo. Glazo Guba Rota Litzo A pesar del enorme éxito literario que le supuso la novela, sobre todo después de la filmación en 1971 de la película del mismo nombre por Stanley Kubrick, Borges nunca consideró este uno de sus buenos libros, llegando incluso a despreciarlo abiertamente. Por ejemplo, en 1976 comentaba que el libro es muy didáctico para ser artístico. Incluso le hablaba que había escrito el libro en apenas tres semanas como un divertimento. Aunque por otro lado era bien conocida su afición a mentir. Tampoco le hacía ninguna gracia que en Estados Unidos se publicara con 20 capítulos y en el resto del mundo con 21. Aparentemente, a su editor de Oyakino no le gustó el giro que da la historia en este último capítulo y decidió suprimirlo, si bien con la aprobación de Borges. El problema es que después, la película se basa en esta versión americana, y la trama resulta, a su modo de ver, incompleta. Ochicos, Okno, Quilucho, Tastuco, Aún con todo se le considera en algunas listas de las mejores novelas de todos los tiempos En 2008 ganó el premio Conoteus Que es un premio para novelas de ciencia ficción libertaria Que se entrega desde 1979 Previamente estuvo nominado cinco veces Varios críticos consideran sus mejores obras "Poderes Terrenales" de 1980 y "El Reino de los Reprobes" de 1985. Publicó más de 30 novelas, la última de forma póstuma en 1995, dos años después de su muerte. Este es un libro fácil de encontrar aquí en la ciudad. Por ejemplo, en Gandhi tienen listado un precio de 158 pesos en la editorial Booker. También en Gandhi se consigue Un hombre muerto en Deptford, que es una novela de Borges de 1993. En el sótano, aparte de La naranja mecánica, está una biografía que escribió sobre Shakespeare en 1964. En la página muchoslibros.com, aparte de La naranja mecánica, se puede encontrar Cualquier hierro viejo en 1988 y otras novelas como Vacilación y Poderes terrenales. En cuanto al contexto en el que fue escrito el libro, a principios de la década de los 60 en Inglaterra comenzaba a haber muchos grupos de jóvenes que se revelaban a las antiguas costumbres, buscando identidad propia por medio de la moda, la música, el arte. Además de este hecho, que se ve recordado en la novela, también se da una crítica a la corriente conductista, que intenta ver los fenómenos psicológicos exclusivamente desde la conducta, interactuando con estímulos negativos, positivos y castigos. Brozar, Cracar, Chumlar, Munchar